Tengo una cosita, pero hay que dársela como quiera. Vamos a pasar a otra información. Este muchacho, este tío, ¿Dónde está este hombre metido? Villalona. Me metido? El Jeffrey dice que hay Illuminatis en la música. Ay, Dios mío. El merenguero dominicano, el Jeffrey, quien en los últimos días ha revelado encuentros sobre encuentros con seres de otros entornos ha dicho que la música hay personas que son miembros de lo llamado Illuminati, Entrevistado en el programa de Nelson Javier y Cocodrilo José, Gabriel Severino, que le han ofrecido vender su alma al diablo y esas personas que se representan a ellos y al nuevo orden mundial, sumándose así a estos relatos que se consideran como teorías de conspiración. No es la primera vez que el Cantalindo ha dicho estas cosas, en el 2018 dijo... Que actualmente la música es manejada por Satanás. Vamos a ver lo que él dijo. Con... Lamentablemente. Así Bien. Hey. Bien. El kililita va pegado. Okay. <ríe> sí, óyeme. Entonces, ahora el que se pegó, se pegó, lo malo existe, claro está. Lo malo y lo bueno. Pero no venga usted en los programas a estar diciendo que el que tiene su éxito, que está con esto no porque usted Jeffrey cuando usted estaba en su pegada nadie lo catalogaba dije, como Illuminati ni Iluminote ni nada de eso ¿eh? usted pegó porque pegó entonces ahora es que está pegado hello Neto yo nuestro bueno, hermano Julio César mira Neto yo voy, yo voy el programa tuyo todos los días Gracias. Todo lo que tú dices yo lo tengo. No me gusta llamar tanto porque después pueden pensar en otra cosa. El Jeffrey está equivocado. Mira, el Jeffrey está hablando el tiempo se te va a acabar. El tiempo se te va a acabar ya. Sí. El Jeffrey está equivocado que está diciendo lo que está diciendo. Que hay que venderle la vida al diablo. Mentira. El tiempo de Jeffrey lo tenía. Que él no estuvo pegado en el, para allá arriba. O que él por el Jeffrey se supo manejar. Que el tiempo de Jeffrey pasó. Es un merenguero duro. Pero lo que pasa es que al ver tanta juventud como como, el, como como tú que estás con el kililín, que todo el mundo te tiene envidia y odio por el kililín, cuenta que tú vas a llegar lejos, mi hijo Entonces Jeffrey no se sabe ni hay ¿Cómo así? Porque Jeffrey lo que está pensando es en los demonios. Eso no existe. el único que existe es Dios. Hay dos cosas más. Dios y Satanás. Pero Satanás quiere dominar como está dominando Jeffrey. Jeffrey está loco. Bendiciones de Dios para ti, mi hijo. Amén, gracias. W. César. Y con esa llamada terminamos el programa Los Osobrosos a las 4 por el 10 este operador de este Telenor. Sigan Telenor.com.do. Me siguen Neto Flow 5.6, señores. No, hasta mañana.